Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Pablo Méndez, que es una figura de las más destacadas que hay en la literatura argentina, un intelectual investigador en la carrera de comunicación de la UBA, vos estás como docente en este momento, y tenés a tu cargo además una cantidad de, de festivales. Destaco dos, uno que es el LEER y el otro que ya se está dando en este momento en Buenos Aires, que es el FED, la Feria de Editores. Exactamente. Bueno, eh, por suerte eh, ya comenzó la feria de editores. Eh, yo, en, en, digamos, en la feria de editores eh, no, no estoy como organizador, pero sí como difusor, digamos, de las actividades y de los libros de las editoriales que van eh, que, que están en este momento eh, como digamos como expositoras, que son alrededor de 240 editoriales. Eh, independientes de acá de Argentina eh, y de España, Chile y Uruguay. Bueno, eh, sensacional porque justamente a mí como coordinador de talleres, en esta faceta mía, que ya llevo del año 79 dando taller, siempre a mí me, me, digamos, me llamó la atención eh, la, la cantidad de opciones que hay. Porque uno piensa muchas veces que qué hago con mi libro... ¿Qué, ¿qué puedo hacer con esto una vez que ya pasó por una, un trabajo de edición, un trabajo realmente muy concienzudo que tiene que ver con la, la perfección del estilo, de la estructura? Tengo una novela, ¿y ahora qué hago? Esta es una pregunta justamente que podés perfectamente contestar, ya que estás en relación con toda esta constelación, hablaste recién de centenares de, de sellos. Sí, sí, por suerte creo que desde el boom de, de este nuevo siglo, es, es raro decir este nuevo siglo, eh, pero eh, el boom de las editoriales independientes fue muy importante, porque así haciendo un, un, un research de los 80, los 90, inclusive los 70, eh, no había tantos sellos editoriales eh, como para que, digamos, los, los escritores eh, pudieran presentar sus obras. Eh, con este boom de la literatura independiente, de los sellos independientes, digamos que hoy, o sea, por suerte, eh, salen escritores de abajo de las baldosas con libros ya publicados, y eso es fantástico. Aparte de, de, de toda la recurrencia de los talleres literarios, ¿no? O sea, eh, en estos últimos 15 años, la verdad es que los talleres literarios aumentaron un, un montón. Eh, entonces creo que, digamos, es, es muy importante. Creo que, eh, inclusive, eh, los escritores que, que, que salen y que tienen una obra reconocida en, en, en este ambiente literario independiente, después, digamos, las grandes multinacionales lo, lo, los cooptan, digamos, para, para digamos editarlos en, eh, en sus sellos, ¿no? Bueno, en la historia mía como escritor se dio una circunstancia similar. Había muy, muy pocos sellos cuando yo era un poco más jovencito que ahora, de los cuales podemos destacar Último Reino, aquel de Víctor Redondo. Eh, yo recién mi, mi cuarto libro, lo, lo saqué justamente con, con Víctor, había ya pasado por sellos muy mucho más chicos, digamos. Último Reino es una, eh, digamos, es una eh, compañía, una, una editora, que realmente tiene renombre por toda la gente que sacó en su momento. Para mí, en 1990, que publiqué eh, un libro de poesía, eh, en ese momento era como eh, tocar el cielo con las manos, porque significa justamente un, un buen sello. Pero después, bueno, apareció taller de corte y corrección, y ahí eh, primero fue el fantasma del Reich, de un libro de cuentos, y después, bueno, se me ocurrió escribir el taller, y ahí quedé inserto también en, en random. Con lo cual lo que decís es completamente, si, si tengo que decirlo por mi experiencia, es completamente así. Y este tipo de cosas favorecen justamente no solo la, la salida, sino también la creación literaria, porque hay un montón de pensadores y de investigadores que están invitados, así como también librerías. Exactamente, sí. Eh... En el caso particular, por ejemplo, del Festival Leer, donde soy eh, uno de los organizadores, que se da más o menos, o sea, en marzo-abril de, de cada año, eh, no solo invitamos, digamos, a, eh, a los sellos independientes, están las, en las dos multinacionales, eh, y también, eh, digamos, las distribuidoras. Eh, cosa importante porque, digamos, las distribuidoras traen material, digamos, de eh, afuera, eh, no sé, Walduter, eh, Big Sur, eh, Grupal, digamos, o sea, eh, todas eh, esas distribuidoras traen sellos de México, de España, de Chile, de Uruguay, entonces, digo, hay una, como una conglomeración, digamos, de, de editoriales más allá, digamos, de las nacionales, que es algo importante, porque también hay que tener un ojo en lo que es lo que se está editando afuera, ¿no? Claro, no, lógicamente porque, no por, por el mismo de copiarlo, pero sí simplemente para ver qué se está haciendo en otras latitudes. Vos sos también un, un experto en el tema de la literatura fantástica. Sería interesantísimo ver, por ejemplo, qué se está haciendo en otros países. Hoy día la literatura fantástica y de terror, ha tenido un, un auge realmente impresionante en la gente que lee. Totalmente, totalmente. Eh, a ver, más allá de, de digamos, de, de, a ver, puedo nombrar eh, a Mariana Enrique, quizás es el, el, lo paradigmático por haber ganado, digamos, el premio Herralde eh, en el anagrama, eh, con, una, con un libro, digamos, más allá de, digamos, de, de los detalles, de, de si gusta o no a los cultores, digamos, férreos del género, eh, es un libro de, de, de terror. Entonces, digo, digo puedo decir, no sé, Giovanna Rivero de Bolivia, puedo decir eh, Maximiliano Barrientos también de Bolivia con eh, eh, el, la ciencia ficción. Digo, hay, hay un montón de escritores que están, por suerte, esos dos géneros, la ciencia ficción, el fantástico eh, y, y el terror, han, en los últimos años han crecido muchísimo, no solo por la cantidad de escritores, eh, sino también por la calidad. Exacto. Decías vos en un reportaje que la librería no tiene la función solamente de vender un libro. Uno va a, a ciertas librerías y de repente parece que estuvieras delante de una ferretería que le da lo mismo vender un tornillo que un clavo, ¿no? ¿Cuál es la función del librero y por qué ustedes lo, eh, digamos, lo afianzan tanto? A ver, eh, la realidad es que eh, el librero es es, eh, es quien quien te lleva el libro que quizás, o sea, vos no conocés, no conocés una editorial, eh, sigue una línea de lectura que tal vez, eh, vos puedes decirle al librero, a mí me gusta tal y tal autor, y dice, bueno, mira leete esto que va por, por la misma línea, eh, digamos que es un orientador eh, fundamental, sobre todo para los que estamos inmersos en la literatura, inclusive, y que sabemos del tema, vamos, y el librero seguramente sabe más de algunas cuestiones que, que a nosotros se nos escapan. Eh, tienen un mapa, hoy dijiste la palabra constelación, y ellos tienen una constelación de editoriales, de géneros, de escritores, en la cabeza que, que muchas veces, digamos, los lectores, o sea, no lo tenemos, o digamos, o sea, tenemos parte de eso, ¿no? Claro. pues es que cuando yo era joven, eh, frecuentaba mucho eh, la librería Catálogo, donde Horacio García en Corrientes, las dos no existen más, lamentablemente. Y la otra, en la entrada de Cine Arte, eh, ahí pegadito a la vía regia, estaba la librería de Luis Guzmán. Eh, eh, era realmente maravilloso visitarlo a Luis, porque eh, con su cultura libresca, gran escritor argentino, desde luego, eh, su cultura libresca te hacía guiar hacia un montón, yo conocí por ejemplo a Lenar Cohen, lo conocí gracias a Luis Guzmán, y eso es algo que, que realmente se lo, se lo debo. El otro, día, el, otro, el otro día, el otro año lo encontré en la, en la feria de Villa Mercedes, y dije, mira, flaco, después de muchos años que no nos veíamos, ¿no? vos no sabes la cantidad de cosas que yo te debo a vos. ¿no? Eso, es algo que vuelve, ¿no? que, que, que se recicla dentro del espíritu de la cultura y florece en libros. Sí, aparte la literatura es justamente es una cadena, sí. eh... No sé, leer eh, a Borges te hace ir a hasta eh, los escandinavos, eh, de, de los escandinavos, o sea, seguramente encontrás algo más contemporáneo que tiene con el, con el policial, con Mankel, y ahí vas más para el lado del policial, y, y es una cadena que uno llega hasta, desde el inicio de la cadena hasta el final, posiblemente hasta los libros que encuentres sean de géneros distintos, pero te va concatenando y, y, y bueno, es maravillosa, ¿no? Exacto. Recién mencionadas a Borges, una vez le preguntaron ¿qué haría, por qué le aconsejaría a un escritor joven? Y el viejo contestó, disuadirlo, dijo. <risa> Vos, eh, como, como intelectual instalado en la cultura argentina, ¿vos qué le recomendarías a, a un autor joven, aparte de disuadirlo? A ver, yo tengo una opinión bastante que a muchos escritores jóvenes no les gusta, que es que no se apuren en editar, porque hoy en día con todo el florecimiento digamos, de las editoriales, que hay muchísimas más posibilidades para editar, hay talleres literarios, muchísimos más, eh, también hay algo que a veces encuentro negativo, a veces positivo, que son las redes sociales. Entonces uno interactúa con los escritores, eh, ve cómo es el, más o menos el, el, el ambiente, el mundo editorial... Eh, y obviamente o sea eso prende las ganas y en la ansiedad de quien escribe para poder editar. Pero tienen que estar muy seguros, no tienen que, no tienen que, que apurarse, eh, tienen que corregir hasta el hartazgo, y tienen que exclusivamente saber que lo que están escribiendo es algo que tienen ganas, y no seguirse por una agenda, porque sabemos que, el mercado editorial, la mitad de, la, de, la, de, la, de esa frase es mercado, el mercado se guíe por agendas, por marketing y por modas también. Entonces uno no tiene que, el escritor joven no tiene que guiarse por una agenda editorial tampoco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene ganas de escribir? Y, eh, y mucho menos por la agenda 2030, ¿no? Y yo creo que, no, o sea, aparte de, considero que, que más allá de... de de, de todas las cuestiones, o sea, culturales que, que, que rodean, digamos, al ámbito editorial, yo veo que sigue una línea y hay una temática que después se agota esa temática. Salen tantos libros sobre una temática que se agota y yo creo que uno tiene que escribir lo que, lo, lo que tiene ganas, lo que realmente siente eh, que, que tiene ganas de escribir, ¿no? porque seguir agendas es complicado. El primer, el primer, la primera vez que yo estuve en la casa de Sábato fue en 1979. Ya en los años 70 ya estaban en su fin. Y, y Sábato nos decía, eh, a los jóvenes de la revista Artenova, fuimos, nos dijo: qué curioso, ¿no? En los años 70 se les, pide, se les pedía a los escritores que tuvieran sueños nacionales y populares, ¿no? Y desde luego, si vos plantease una cuestión de eh, coyuntura. Eh, a, va a pasar lo mismo que aquellos eh, seguidores, adláteres de Roberto Ard. Eh, iban derecho viejo a la cuestión social y política del momento. Cuando esa circunstancia social y política se terminó, esta gente se quedó eh, eh, eh, digamos, a mitad de camino porque ya no tenía nada más de qué hablar. Pero en cambio Art, que hablaba un poco más trascendente de la cuestión sociopolítica lo usaba como un mero trampolín, ese fue justamente el que quedó. Y pienso que tiene que ver con el hecho de, de, yo le daré un consejo en esta entrevista al escritor joven, contá tus sueños, contá tus sueños, al margen de toda agenda y al margen de todo imperativo editorial, vos contá tu historia, pintá tu aldea, como dice el famoso dicho. Pablo, una pregunta, ¿qué, ¿con qué se va a encontrar una persona que está escuchando este reportaje y dice, bueno, no bien termina el reportaje, me voy a la FED. ¿Con qué se va a encontrar? Y se va a encontrar con algo que, a ver, eh, si bien o sea, hay muchos eventos literarios, no quizás el más, eh, entre comillas, importante o, o concurrido es la Feria del Libro, eh, creo que eh, la FED es algo eh, más auténtico, sí. Eh, ahí van, se van a encontrar con escritores en los pasillos, comprando libros, cosa que <ríe> posiblemente en la feria de libros sea más difícil, pueden hablar con ellos, y algo que es fundamental, que creo que es la esencia de la, de la feria de, de, de editores, es que eh, van a tener la recomendación en los stands de los mismos editores, entonces van a poder explicarles. Esa es creo que es la esencia y digamos el pasacalles con el que digamos la Fed y sus impulsores, eh, Víctor Malumian es uno de ellos, eh, crearon la Fed. Que el mismo editor le recomiende un libro digamos al lector, que diga cómo fue confeccionado ese libro, o sea particularidades, detalles y anécdotas de la confección digamos de, de la composición de ese libro, eh, mano a mano. Y posiblemente el escritor esté en el mismo stand y puedas charlar con él. Entonces, o sea, digo, me parece que es un, una, un link mucho más directo eh, que, que en otras ferias, ¿no? O sea, hablar con los. Generalmente, o sea, en la feria del libro podés ir a firmar tu libro, no podés, o sea, charlar tanto con el, con el editor o con el escritor. En esta feria, eh, en, en esta feria creo que, que, que eso es mucho más interesante, aparte de la cantidad de editoriales. Eh, la oferta de libros fantásticos eh, que hay, ¿no? Eh, Uno se pone en la piel de un escritor joven qué formidable el hecho de encontrar algún escritor que vos ya has leído y conocerlo en persona es una experiencia to totalmente, ¿no? No, es fantástico digo, yo me... Eh, eh, a ver, en la FED o sea, Aira está caminando por los pasillos comprando libros o sea... Eh, me he encontrado con un escritor uruguayo que a mí me encanta, que es un escritor de literatura erótica que se llama Ercole Elizardi. Eh, que bueno, o sea, encontré sus libros eh, casi por casualidad, los leí, me, me encantó eh, y lo encontré en la FED en uno de los stands. O sea, eh, digo, y pude charlar un rato con él. Digo, hay, hay cuestiones que, eh, que en la FED es, eh, es casi un gusto eh, literario. ¿no? O sea, más armonioso, digamos, ¿no? No, no no tanto... A ver, si bien la feria del libro es importantísima, a veces, o sea, parece un supermercado. Sí. Entonces, eh, me parece que, que acá es, digamos, tiene una armonía un poco más, más eh, digamos, cultural. Claro, más, más de entre casa y más vivencial, digamos, ¿no? En Totalmente. El contacto. Bueno, y para ir respondiendo de esta entrevista, que disfruto mucho, eh, contame... ¿Cuál es el horario, el lugar físico en donde se está dando esta feria? El horario, el horario es eh, viernes, sábado y domingo de eh, 14 a 21 horas. Eh, el espacio físico es un problema porque lo están cambiando todos los años. Bueno, pandemia, generalmente se agranda todos los años, se agranda más eh, la feria, entonces tienen que buscar lugares más grandes. No recuerdo el nombre específico, pero después eh, tal vez eh, lo podamos linkear en algún. Es en la Avenida Corrientes, en la zona de Chacarita. Ahí está. Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, quería agregar también que un agradecimiento público porque. Eh, Pablo Méndez además dirige un blog que se llama Solo Tempestad, les dejo los links abajo, y bueno, es un blog de reseñas de libros y se han dedicado varias veces a los últimos libros que fui publicando en estos años. Así que te agradezco de corazón eh, por eso y este espacio que, que me has dado para poder eh, interiorizarme un poco acerca de qué es esta feria que tanto interés concita en los escritores y en los lectores jóvenes. Bueno, no, por favor, un placer y bueno, en Solo Tempestad justamente intentamos eso, eh, tener una pluralidad de, de, de géneros, de, digamos, de, de visiones, eh, sin seguir ninguna agenda y sin tampoco tener una... una un, como una política de estilo con respecto a las reseñas, son bastante, algunas son más intelectuales, otras son más eh, comentativas, otras son más locas, o sea, intentamos, digamos, que por sobre todo, aparte de, de, de que intenten comprar los libros, eh, que reseñamos y todo, o sea, que se, la gente se divierta un poco con la lectura. Totalmente de acuerdo. Pablo, te agradezco muchísimo, te mando un enorme abrazo y te agradezco todo lo que estás haciendo por la cultura argentina. Hasta bueno, muchas gracias. muchas gracias a vos, Marcelo, por el, por el espacio. ¿Eh? Bueno, muchachos, ya lo conocen, Pablo Méndez, aquí con nosotros. Terminan de ver este programa y se mandan para la feria, ¿ok? Los espero, suscríbanse, comenten, compartan. Hasta pronto.